Ella es especial, como ninguna me acompaña a fumar bajo la luna estima. Maldita erótica, todas las posiciones una loca tóxica Quiero miles como tú en esta vida irónica